Hola, soy David Bueno Vallejo y me gustaría presentaros mi curso Aprender a usar bien Microsoft Word. Después de más de un millón de visualizaciones de mis vídeos de Office en el canal de YouTube, de haber dado clase en la universidad en distintas titulaciones sobre ofimática desde 1997, de haber dirigido gran cantidad de proyectos fin de carrera, que ahora se llaman fin de grado, con sus memorias, y después de llevar casi 10 años en la administración pública local, además de haber preparado la parte informática de exámenes para administraciones públicas, me di cuenta hace tiempo de la carencia de un lugar donde aprender una herramienta básica orientada a estos tres campos que conozco muy bien, estudiantes, opositores y personal administrativo. Escribir un documento con Word lo puede hacer cualquiera, pero usarlo de una manera profesional y eficiente no es lo mismo. Los estudiantes deben hacer memorias de trabajos o proyectos fin de grado que deben incluir imágenes, referencias, tablas de contenido, bibliografía, y todo eso debe realizarse con sumo cuidado y organización para poder generar de forma eficiente todos los índices, tablas y referencias para tener una memoria completa y correcta. Tanto estudiantes como administrativos deben ser capaces de trabajar en grupo con el mismo documento. ¿Cuántas veces no habéis realizado un documento entre varios y al unir las distintas partes ha sido todo un desastre? El personal administrativo debe realizar documentos recurrentes como cartas, informes, confirmas, firma electrónica combinar correspondencia, marcas de agua, donde el uso de plantillas debe ser fundamental. Si tu forma de trabajar es copiar y pegar de un documento a otro para hacer algo muy similar, este curso te vendrá muy bien, porque no es la forma correcta de hacerlo. En las oposiciones, con base administrativa, se piden conocimientos avanzados de Word, y en otras oposiciones, como de policía, algunos opositores aprenden de memoria los accesos directos sin entender demasiado bien su utilidad. En cualquiera de los dos casos, en este curso encontrarás lo que necesitas. Durante más de 5 horas, en más de 60 clases, divididas en los siguientes módulos, introducción, trabajando con estilo, imágenes, diseños y tablas, editar archivos PDF, la importancia de las plantillas, trabajar en grupos y morir en el intento, combinar correspondencia, opciones interesantes, utilidades para administrativos, memoria de proyecto fin de grado y ejemplo de oposiciones. En este curso comenzaremos desde cero hasta llegar a al nivel avanzado que necesites, ayudándote a completar todas las lagunas que tengas por haber ido aprendiendo trocitos de un sitio y de otro que te habrán llevado a trabajar de una forma poco eficiente. Y te ofrezco una guía didáctica completa con la que conseguirás los mejores resultados en tu trabajo diario. En general, he intentado que todo el curso esté estructurado en temas muy concretos para que en un futuro lo puedas utilizar como un material de consulta y una referencia que puedas revisar cada vez que quieras aplicar un concepto que recuerdas que vistes en el curso pero con el que no estás muy habituado. Mi objetivo era que este curso de una herramienta tan común tuviese un alto nivel y para eso he dedicado varios meses desde la idea inicial deseando que sea justo lo que necesitas para que tu día a día sea más productivo. Muchas gracias